Hola chicas, bienvenidas otra vez. Vamos a hacer un tercer intento a ver si nuestra invitada se logra pues este conectar, ¿verdad? Así que ya pues este eh, vimos de qué manera nos auxiliamos, así que esperamos su comprensión y sobre todo les agradecemos el que pues nos estén acompañando todos los viernes. Así que vamos a ver en esta ocasión si ya podemos eh, incorporar a nuestra invitada. Ok, Jessica, ya está lista para... Incluirse, ya le acepté. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos oyes? Sí. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, la escuchamos bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, bienvenidas me... a las dos. Está súper emocionada de tenerlas aquí. Y, este, muchas gracias por conectarse y de intentarlo hasta que lo logramos. ¡Yay! ¡Yay! Pues <risa> o sea, aquí, entre más esperamos, más nerviosa me pongo. <risa> pues no tiene de qué sentirse nerviosa, señora Aurora. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Especialmente porque, pues, esto no sucede todos los días, tener una señorona, ¿verdad?, con una trayectoria como la suya, así que, pues, bienvenidas a las dos. Gracias. Gracias, gracias. Cuando guste, entonces, uh, empezamos. ¿Ok? Voy a empezar <risa> con mi historia. Claro que sí. Claro que sí. <risa> ok, saludos, Ana. Buenas tardes a todas y muchas gracias por la invitación. en liderazgo. Tengo tres hijos, Jessica, Jesús y Jaime, y siete nietos. Nunca pensé que cuando comencé a vender a Bonn esto iba a ser mi carrera, y un día estuviera aquí presentando mi historia y en vivo. <ríe> cuando éramos trabajábamos, No. Y nuestra madre, que... Donde vendía comestibles. Mucha venta. Porque la gente... Entonces ella cerraba su negocio migrantes a los estados del norte para hacer el mismo trabajo por allá piscábanos algodón tomate fresas cerezas en fin qué trabajo había que no lo hacíamos mi mami linda que este año cumplió sus 96 años gracias a dios se, levantaba, gracias, se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la merienda que íbamos a consumir durante el día y yo siempre me levantaba con ella para ayudarle. Me encantaba a esa hora platicar con ella. Eran tiempos muy duros porque trabajábamos desde muy temprano hasta ya muy tarde. Mis padres, bendito Dios, fueron siempre muy trabajadores y aprendieron De familia. Recuerdo trabajando en las labores de algodón que descansaba yo un rato y miraba hacia adelante y se me hacía que nunca iba a llegar a la salida. Yo le preguntaba a mi mamá que no se duro. Recuerdo un trabajo como el que tú tienes con tu tiendita, donde nadie me mande y ganar mucho dinero. Bueno, era un sueño. Me encantaba soñar. Ella me contestaba, ay, hijita, es que en este mundo hay que trabajar para merecer. Aunque sea duro el trabajo. Estudie bien mi muchachita y verá cómo. y empezamos a trabajar en las fábricas. Ahora... Mi esposo, y los de a los tres años nos ligamos y volvimos para Tejas. un sí. tiempo viviendo con los padres para ahorrar dinero para comprar nuestra casa, que logramos en el 77. El negocio de mi esposo fue una casa porque sus viajes lo no mantenían libres. Era duro para mí estar sola y cuidar de nuestros hijos. No nos cobraba dinero para disfrutar, porque siempre se necesitaba haber dinero para los camiones y los pavos de la casa. Un día vi un anuncio para vender abón en el diario local. Y pensé, pero qué oportunidad, ¿por qué no? ¿Pagués? Ah, eh, ¿se, se oye un poquito, como que se frisa un poquito, mi amor. ¿Será que, eh, ¿será que lo puede mover un poquito, Jessica? Ah, ¿se, se, se, se? Okay, okay. ¿Bueno? ¿Se oye? Okay. Sí, ahora sí. Ok. Ahora sí se voy, Ana. Es que se siente como que. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, entonces estábamos donde mi esposo no tenía, uh, siempre vivía mantenido fuera de la casa porque su trabajo lo mantenía lejos. Uh, era duro para mí estar sola y cuidar de nuestros hijos. No nos sobraba dinero para disfrutar porque siempre se necesitaba ver dinero para los camiones y los pagos de nuestra casa. Un día vi un anuncio para vender abón en el diario local y pensé, ¿por qué? pero qué oportunidad, ¿por qué no? Estaré con mis hijos y ganaré dinero al mismo tiempo. Pagué $25 dólares y empecé a vender los productos de abón cuando estaba embarazada con mi tercer hijo. Aquí empieza, empieza mi carrera con abón. Mis primeros clientes fueron mi familia, luego los vecinos, y así me fui buscando más clientes, junto con mis hijos saliendo a diario con mis libros en la carriola de mi bebé. Soy miembro del Club de la Presidenta y me siento muy orgullosa que mi título en liderazgo ahora es Líder Ejecutiva de Oro. Yo asistía siempre a las Juntas de Avon cuando empecé, donde reconocían representantes por sus ventas y reclutamiento. Y mi primera meta fue que yo también quería hacer lo mismo. Bueno, luego busqué y encontré otro trabajo, porque mis niños empezaron a crecer y los gastos iban creciendo junto con ellos. A veces le pedía dinero a mi esposo que me prestara para pagar mi cuenta con Abón pero es que a veces yo era mi mejor clienta, pero eso no se lo decía a él. <risa> Te digo, mujer, que con este negocio no queda dinero. Yo no quería dejar de vender abón. Entonces empecé a trabajar en una escuela como ayudante de maestra y allí ganaba $750 dólares por mes. Ahora vendía abón, llevaba a mis niños a la escuela y allí mismo trabajaba y también reclutaba, porque empezó el programa de liderazgo. Y me di cuenta que podía ganar dinero sin límites. ¡Wow! Otra oportunidad. Esto es lo que yo buscaba. Siempre quise trabajar para mí misma, sin jefe, y ganar mucho dinero. Bueno, ese era mi sueño. Como te digo, me gustaba soñar. Aunque aún todavía no miraba ese dinero, lo sentía cerca y lo soñaba. Le platiqué a mamá y me dice, ay hija, parece que se va a cumplir tu sueño. Tú sigue adelante y no mires hacia atrás. Qué lindo consejo me dio mi mami. Seguí reclutando, seguí reclutando, pero mi primer cheque fue de solo 10 dólares. Mi primer año en liderazgo gané 12 ¡Wow! mil dólares y en la escuela ganaba 9 mil. Entonces decidí dejar el trabajo de la escuela y me concentré 100% con abón. Esto tenía que trabajar para mí. Hablé con mi esposo, hicimos un esfuerzo y nos anunciamos en los diarios locales y eso nos dio resultado mis ingresos subían con cada representante nueva que se inscribía a vender y los ingresos al año se doblaban también enseñando mis cheques a representantes fue como encontré líderes y así fue como mis hijos me ayudaban a repartir libros y muestras diariamente y a empacar y entregar la mercancía que, de los clientes a quien atendía. Para entonces, ya era más el trabajo que había y empecé a platicar más con mi esposo sobre lo que estaba ganando que él estaba viendo porque le enseñaba los cheques que, recibida, que recibía por campaña, que para esta fecha eran de $2,500. ¿Se imaginan ustedes lo que esto significaba para mí? Yo le pedí a mi esposo que vendiera su empresa y estuviera más tiempo en casa y trabajáramos juntos. Era algo difícil lo que yo le pedía a él y me decía, ¿qué si no suben más los ingresos y no sea suficiente para los pagos? ¿Qué tan segura estás que sí nos vamos a ayudar? contestación fue, hay que primeramente tener fe en Dios. que que se puede ganar cuanto tú quieras, y yo estoy segura que sí se puede. Él no estaba convencido, porque recuerden que al pensar, el dinero, para pagar. Le estoy Y me dice. que qué manera. ¿No soy Ana? ¿No soy Ana? Este, ahorita se frisó un poquito. Sí, ahorita sí. Pero se frisa un poquito. Okay. Si de repente lo miro. Okay. Okay. Sí, si no de ahí. repente yo creo que hay estática en el lugar donde está, pero está bien, se escucha bien ahorita. Okay, ahorita. Let's see, are okay. we still frozen, Anna? No, están bien. Okay. ¿Estamos bien? Sí. Es por okay. momentos que se que sorprende, se bueno. pero están bien. Le seguí insistiendo a mi esposo y me dice, yo no sé vender ni me gusta. <laughs> Lo que yo sé hacer es manejar mis camiones. Con que me lleves a casa de las personas que interesan en el producto para inscribirlos sería fabuloso. Quiero invertir ahora en anuncios un poco más donde vivimos, pero necesito tu ayuda y tu apoyo. Al fin me dijo lo que anhelaba oír, pero había una condición. Bueno. Pero no podemos andar en esta troquita que tenemos, ni en el carrito tuyo. Si vamos a ir a diferentes lugares, necesito un mueble. Bueno, yo quiero una troca nueva. Yo, batallé, vendió su yo, Y también... Se, se volvió a frizar nuevamente, Jessica. Okay. okay. Nos volvimos a frizar nuevamente. Okay. Si lo mueves un poquito, Jessica, tal vez. Este Sí, chicas, mil disculpas. Ahorita estamos viendo cómo nos acomodamos con ellas para que no se no se frise la, la imagen, pero este un poquito de paciencia. Les agradezco a todas. Um, Jessica me... Ok, vamos a ver qué pasó con Jessica nuevamente un momentito en lo que se vuelve a incorporar. Las perdimos por un momentito, pero ya no me quiero. Interesante esta, esta historia, no sé qué les esté pareciendo, pero yo estoy. Creo, así que vamos a esperarlas. Este Hay mucho que tenemos que aprender de ellas, especialmente esa fuerza de voluntad, ¿verdad? Este También ellos, vamos a ver. Ok. No, no, no la oigo. Sí. ¿Nos escuchamos bien? ¿Se oye? Ok. Ok. Ok. Sí, estamos bien, ¿verdad? Ok. Ok. okay. Muy bien. Eh, quedamos en que mi esposo quería su Exacto. troca nueva. Hecho. <ríe> batallé, batallé, pero vendió su negocio. Y empezó a ayudarme. Y miren, nomás qué lindo negocio de avon tenemos a hoy los dos estamos muy orgullosos y felices y le damos a, gracias a dios a diario por darme la sabiduría de correr un negocio como este en el 2008 tuve un acontecimiento muy hermoso me sentí tan halagada y orgullosa. Fui autora del premio Mujer de Empresa y organizada en la celebración de la Cinta. ¿Sí me escucha, Ana? Este, ¿Se frisa, se frizó nuevamente? Sí, sí, sí. Ok, ahorita sí. Sí. ¿Podría repetirme nuevamente en ese tiempo, qué pasó el 2008, señora Aurora? Sí, claro que sí. En el 2008 tuve un acontecimiento muy hermoso y me sentí tan halagada y orgullosa. Fui ganadora del premio Mujer de Empresa y homenajeada en la celebra celebración de la presidenta. Yay. En ese tiempo, nuestro grupo vendió más de $7,950,000. dólares. Wow. ¡Wow! Estoy muy orgullosa del grupo de representantes que están en nuestra línea descendiente y por todas las líderes exitosas y trabajadores, trabajadoras que tenemos en las tres generaciones. Gracias a todas ellas y a mis esfuerzos, yo pude ser reconocida y ganadora de este lindo triunfo. Fue un festejo muy lindo para mí y estuve muy feliz, como también lo estuvo toda mi familia, quien me apoya. Nunca me imaginé que cuando yo empecé mi negocio con avon hubiera llegado a estas alturas. Gracias, Avon. Después de esto, yo me enfermé con problemas del corazón y no podía seguir trabajando mi negocio de la misma manera. Entonces, acudí a mi hija Jessica que pensara en ayudarme a trabajar mi negocio. Sin pensarlo, sin titubear, dejó su trabajo y se unió como representante y desde ahí hemos trabajado juntas. ¡Bien! Cuando, <risa> hey, cuando era chica, tuve un sueño que se repetía mucho. Me soñaba caminando por un lugar muy bonito y mirando hacia el frente miraba luces brillantes bajo las rocas que estaban en los lados. Corría yo y boteaba las rocas y encontraba una monedita. Seguía adelante, hacía lo mismo y encontraba otra monedita. Le platiqué a mi mami porque pues, platicaba mucho con ella y me decía que cada nada más era un sueño muy bonito. Bueno, sí que era bonito el sueño, pero ahora yo pienso... Que este era el aviso para mí que yo iba a tener éxito cuando encontrara mi carrera y cada roca con monedas que yo encontraba son las representantes que inscribía para vender agón y cada una de ellas es mi más importante es la amistad y la relación que establecemos con todas ellas. Avon cambió nuestras vidas. Hemos remodelado nuestra casa. Tenemos una alberca donde nos divertimos bastante. Tengo el mueble de mis sueños. Y mi esposo, pues él tiene su troca. <risa> Aparte del ingreso de dinero, también hemos visitado muchos lugares y todo pagado por Avon. Hemos paseado en Hawaii, Cancún, un crucero mediterráneo, Puerto Rico, la república dominicana en fin ¿qué otra compañía de ventas directas te deja crecer tu negocio y a lo máximo y te recompensa de esta manera yo lo que sigo buscando es duplicarme con mis líderes y representantes para que ellas tengan el mismo éxito y les aseguro que si yo pude hacer este negocio ellas también lo pueden hacer Ahora yo y mi esposo compartimos más nuestro tiempo y nos ayudamos mutuamente en todo, espe especialmente en la comida. Cuando yo trabajo con las llamadas, <ríe> entregas de mercancías, juntas, en fin, él se encarga de la comida, pero para él todo es en el asador. Y la comida es riquísima. Tengo el apoyo de él y de toda la familia. Soy la jefa de mi negocio, pero también soy esposa, madre, abuela e hija. Y me encanta ayudar a otras que logren sus sueños. Tengo el gusto. De desde niño, con lo que se refiere online y las redes sociales. Yay. Gracias, hija. Te quiero mucho. Yay. Y seguimos yo y mi esposo trabajando junto con nuestra hija, porque este es un negocio de familia y todos nos ayudamos de diferentes maneras para que un día... Le dejemos a ella y a Olivia, mi nietecita, nuestro legado. Este negocio tan lindo que tenemos por abono. Bueno, esa es mi historia. Wow. En parte, ¿verdad? Chicas, les doy gracias a todos. espero que les esté gustando escuchar, la, la, la historia de la señora Aurora. Mándenle corazoncitos, por favor, demuéstrenle que sí les gustó, porque pues este, es bien emocionante, partes. ¿verdad? No cansa en ningún momento, señora Aurora. Eh, aprender de usted eh, la fuerza, la interés, la pasión y la entrega que usted ha tenido con el negocio y con su familia. Así de que yo, yo creo de que usted lo, llenar los zapatos suyos va a ser bien difícil, le voy a decir. Casi imposible. Gracias, Ana. Muy amable, muy amable. Wow. Bueno, pues, chicas, ¿qué les parece? ¿Qué les ha parecido la historia de la señora Aurora? Este porque vamos a pasar con, con Jessica, porque Jessica es la segunda parte de la historia de ella. Así que si tienen preguntas, escríbanla para que Jessica se las responda más adelante. Y bueno, ¿qué le parece si comenzamos con usted, Jessica? Ok, ¿me oyen? Súper bien. Okay. Um, qué linda mi mami, ¿no? Claro. La quiero mucho la quiero mucho y como la admiro y estoy tan orgullosa de ella por todo lo que ella ha hecho por nuestra familia con este gran negocio de Avon. Y le doy las gracias a Avon también por poder ofrecernos todo lo que nos uh, ofrecen sin límites. Uh, es una verdadera bendición, ¿verdad?, para mí y mi hija Olivia poder trabajar a un lado todos los días con ella. Claro, y no se me olvide mencionar que cocina tan sabroso por eso estoy aquí para el desayuno, almuerzo y cena. Bueno, más. <ríe> Qué ventajas tengo, ¿no? Uh, seriamente, ella es la persona más humilde que yo conozco. Le doy las gracias porque ella ha sido mi mejor mentora. No solo en cómo ser una gran, gran líder y, y representante pero como ser una gran mamá, hermana y tía a nuestra familia. Aunque es muy exitosa, el éxito no la ha cambiado para nada. Ella junto con mi papá nos ha enseñado que hay que siempre trabajar duro para tener lo que queremos y, y ya obteniéndolo, seguir adelante con más sueños y seguir haciéndolos realidad. Siempre nos han dicho, no se conformen. Siempre pónganse nuevas metas y sigan adelante. Y eso es la razón por cual yo también sigo con Avon. Esta gran compañía nos da todas las herramientas y incentivos necesarios para motivarnos y seguir adelante. Y si mi mami pudo, yo puedo y ustedes también. Claro sí. No importa si somos líderes, en, con muchas representantes, o si apenas estamos empezando, solamente hay que tener esa pasión y sí se puede lograr. Um, yo recuerdo que cuando estaba chiquita, um, aunque nunca nos faltó lo básico, no siempre nos pudieron dar el lujo en esos tiempos, mis papás de llevarnos al McDonald's o algo tan sencillo como tener aire acondicionado. No nos alcanzaba, sinceramente. Me acuerdo de muy chiquita, miraba el letrero de McDonald's, la M, y empezaba a pedirle que me llevaran y brincaba en los asientos que en en McDonald's y McDonald's. Y, y le pedía a mi mamá que por favor me llevo, nos llevara. Y ella solo se quedaba silencio Y muy triste, ¿verdad? Porque me decía que no podía ahorita. Me acuerdo que me le quedaba viendo al letrero de la M hasta que ya no se podía ver más. Me acuerdo también que muy pocas veces llegaba papá del trabajo en un viernes y llegaba diciendo, cierren todas las ventanas porque vamos a poner el aire acondicionado. Y una de las veces que él llegó no funcionó. <risa> Estaba roto el aire acondicionado. Me acuerdo que me puse a llorar y le dije, papi, se desbarató porque no lo usamos seguido. Y él ya no supo qué contestarme. Pues des, desde entonces que yo vi a mi mamá y papá trabajar más duro para poder darnos esos lujitos. Y con eso aprendimos yo y mis dos hermanos agradecer todo lo que mamá y papá nos daban. Ellos nos enseñaron a ser humildes y agradecer todas las bendiciones de la vida que nos daba Dios. Me acuerdo que cuando mamá empezó a vender abón, me peleaba con mi hermanito Jesús uh, para ver quién iba a puchar la carriola de mi hermanito Jaime, el bebé, porque íbamos a, a por las vecindades tocando puertas y dejando libros o la acompañábamos a entregar producto y me acuerdo que nos regañaba porque queríamos todos escuchar a mi hermanito <ríe> y ella con el miedo que lo íbamos a tumbar <ríe> uh, les digo que desde chiquitos toda la familia le ha ayudado a mamá a hacer su Avon también recuerdo que me encantaba cuando llegaban las cajas de Avon porque yo le quería ayudar a sacar todo, todos los productos a la mesa para que mami pudiera empacar. Uh, pero no le ayudaba porque quería trabajar, le ayudaba porque yo quería ver todo lo nuevo. Pero más que nada, yo quería ver si me había comprado algo nuevo. Yo me acuerdo que en esos tiempos, uh, hace mucho tiempo, vendían Little Blossom Perfume, para las niñas, y los Little Lip bombs o los prendedorcitos con los um, uh, conejitos que tenían el perfumito sólido adentro. Y yo esperaba cada vez que ella mandaba una orden a ver qué es lo que me había encargado <risa> para mí. puede era la razón que yo le ayudaba. <risa> y también lo más favorito de a mí, y ahora lo pueden ver, siempre ando con lipstick, es raro que no traiga uno puesto. Uh, me encantaba que ella me regalaba los lipsticks, las muestras chiquitas. Uh, y también pues me gustaba estampillar los libros. Para mí era como un juego, ¿verdad? Poder agarrar la, el sello de mamá y estampillar todos los libros de ella. So, uh, y a las escondidas le abría los productos y porque yo quería verlos. Um, y aunque ella me decía que no, no siempre le hacía caso. <laughs> so, Sí. Mis mejores recuerdos son cuando nos arreglábamos y nos íbamos juntas a las reuniones de ventas que teníamos en esos tiempos. Me acuerdo que me fascinaba ir a las escondiditas y llegaba a las mesas de enfrente para ver todo lo nuevo. Mamá no pasaba siempre para enfrente porque era un poco tímida pero yo me regresaba y le decía, mami, tienen esto y tienen otro, y mira, bien bonito. Pero especialmente le mencionaba lo que venía nuevo de niñas. <ríe> y hasta la fecha me encanta pasar de inmediato a ver todo lo nuevo cuando hay reuniones de ella. Wow. Bueno, <ríe> también aprendimos toda la familia que había muchos frutos que disfrutar con el éxito que mamá empezó a tener ya no tenía que decirnos que no cuando le pedían los mcdonalds y más que nada cómo nos encantó como nos encantó poder viajar con ellos desde que tenía seis meses mi niña olivia uh, nos llevaron a disney world um, a nosotros y a toda la familia hemos podido viajar a colorado también como familia a diferentes lugares y todo gracias a los esfuerzos de mamá y esta gran compañía que le ofrece esta oportunidad de hacer mucho dinero sin límite. Um, esta gran compañía le enseñó a mamá y luego a mí que se pueden realizar nuestros sueños solo con trabajar duro diariamente y que nunca, nunca te rindas. Pero igual... No siempre fue todo fácil. Hemos pasado por varias experiencias bien difíciles en nuestras vidas, pero gracias a Dios y a nuestra fe, a Bonnie y las oraciones de toda, toda la familia y de nuestros clientes, amigos y representantes pudimos salir adelante. Por ejemplo, mamá tuvo muchos problemas de corazón, ¿Me oyes sí. todavía? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí lo escucho. Sí. sí. sí. Ok. De repente se oye otra vez el, el ruido. Sí. Um, los problemas de corazón de mamá causaron que yo tomara una decisión en mi vida. Yo tengo 22 años con Avon. Tenía 6 años cuando ella empezó. Uh, yo antes era gerenta de Avon por 11 años y nomás donde me di cuenta que ella me necesitaba a su lado, um, renuncié y seguí, y seguí como representante ayudándole a ella con su grupo porque tuvo que tener dos cirugías de, de, uh, para ayudarle con lo de su corazón. So, doy muchas gracias, ¿verdad? Que ella siguió mejor. Uh, so esos fueron tiempos muy difíciles porque ser una gerenta era muy diferente a ser una representante y So, como quien dice, me tiró mamá a, a su trabajo <risa> y tuve que aprender todo rápido para poder ayudarle a, a que siguiera adelante el grupo. Exacto. Um, también hubo otra época en donde mamá también sufrió mucho porque se mortificaba mucho. Uno de mi hermano chico, Jaime, uh, lo enviaron a ir a la guerra de Irak y tuvo allá varios años. Entonces, ya se imagina que todo ese tiempo mamá mortificada, ¿verdad? No era la misma persona, no se concentraba igual en el trabajo. Pero lo bonito de ese trabajo es de que sigue adelante. O sea, estemos todos los días en el teléfono o no, el negocio sigue porque la representante, cada persona es individual y ellas siguen con sus negocios. Gracias a todas nuestras representantes que por la, el apoyo de ellas pudimos salir de, de, de esto. Ok. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo um, hace 10 años, uh, la hermana chica de mamá, mi tía, Baudelia, también uh, la de, diagnosticaron con cáncer de mama. Y hasta la fecha sigue luchando, pero gracias a Dios va muy bien. Ok, gracias a Dios. Y pues para mí, sí, gracias a Dios. Y para mí personalmente lo más difícil fue de que en el año 2010, uh, toca que soy divorciada, soy mamá soltera en el momento, pero en el 2010, verdad, me acababa de separar y... Um, mi niña fue dio, diagnosticada con cáncer de leucemia, que es cáncer de la sangre, y ella solamente tenía cuatro años. Para mí se me cerró el mundo. Tuve que ser la persona más fuerte. Hasta la fecha no sé cómo lo hice, pero yo sé que aquí a un ladito tengo que darle las gracias a mi mami y a Avon porque yo no sé qué fuera hecho, ¿verdad? Si no fuera tenido el apoyo de mamá y el apoyo de todos de todos en Avon porque yo pude salir adelante no me no falla ningún tratamiento de quimioterapia con mi niña um, me pude dedicar a cuidarla y en los ratitos que ella se sentía bien que no eran muchos en esos tres años de tratamientos que ella tuvo um, el negocio siguió y mamá me dijo tú no te mortifiques de nada Uh, en los ratitos que tú puedes, si, si puedes, tú sigues, si no, aquí estamos, tú cuida nomás a la niña que ella salga bien. Y gracias a Dios, ¿verdad? Así fue. Y ahorita mi hija tiene 13 años, ya este año del 2019 cumplió 6 años sin tener su cáncer. Muchas felicidades. So, bendito Dios, ¿verdad? Gracias, gracias. So, eso eh, es mi historia, ¿verdad? Nos encanta lo que hacemos con Avon, verdaderamente me fascinan los nuevos productos, los productos que todavía siguen y, y para mí, aunque estoy gra graduada, sí, nada, nada. soy graduada de colegio, tengo, no sé cómo se dice en, en español, tengo un degree en criminal justice correction. O sea, hay que ser criminalista, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. Podía haber sido un parole officer, probation officer. Sí, fui uh, dos años un especialista del abuso de niños. Pero aunque estoy estudiada, no. Me fascinó, me encantó. Mejor estar en ventas y con esta gran compañía, y qué mejor que estar a un lado de, mí, de mi mami todos los días. Puedo trabajar con fíjese de que hablando, muchas felicidades. <risa> hablando de, de, de, de, de salarios, de posición, de educación y todo eso, nuestra lo que se gana con Avon es comparable tanto o igual que una carrera profesional. Y usted es un vivo ejemplo de eso, verdad? Entonces, este video ya. esta conversación es para que todas las chicas que la están viendo se identifiquen con la historia de ustedes y que vean, ¿verdad?, de que pues tenemos nuestra vida familiar que la hemos asociado a lo que es el negocio. Pero entre todo esto, Jessica y la señora Aurora, sabemos que no todo es bonito y sabemos que, ¿qué se siente tener a su mamá de jefa, Jessica? ¿O qué siente usted de, de, de, de tener que aceptar órdenes de su mami en cuanto al negocio? Cuéntenos. Entonces. <risa> Bueno, todavía me regaña porque somos muy diferentes. Ella y papá madrugan y yo llego raspando a las 10 de la mañana. Pero no me voy hasta que se acabe todo lo que tengo que hacer. Y me encanta, son, yo no lo miro como un trabajo, me encanta lo que hago, hablar con mis representantes, apoyarlas, um, darles consejos. Me encanta mucho lo que hacemos y, pues, como le digo, me encanta hacerlo a un lado de ella, aunque me regañe porque llego tarde, pero no le hace. Bueno, y... Muy buena trabajadora. <ríe> Otra pregunta. Son, tres, son dos generaciones totalmente diferentes, no solo de edad, sino que también de, de, de administración de negocio. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre lo que es en la época que en su mami comenzó con la época actual, Jessica. ¿Qué diferencia usted ve o qué diferencia ve usted, señora Aurora, en cuanto a esto? Lo pues, ¿no? tradicional. Pues yo estaba impuesta en lo tradicional, Ana, ¿verdad? Este... Y, y la tocar puertas. Tocar puertas, este, salir a hablar con personas este, cara a cara, eh, y todo eso pues, me fascinaba, ¿verdad? Eh, muy contenta. Porque entablábamos uh, uh, muchas uh, conversaciones con uh, personas, ¿verdad? En relaciones nuevas, pero todo eso, ¿verdad? Este, yo me lo, Para mí era fácil, me lo aprendí y, y para mí nada me, nada me asustaba, ¿verdad? Seguía adelante con todo eso. Pero cuando empezó después a, a entrar lo de en línea y todo eso, batallé un poco, pero como no, como quiera, me enseñé, dejamos, porque ya ve que hacían las órdenes primero con, uh, con lápiz, en papel. en papel, ¿verdad? Y se mandaban, era mucho trabajo, fue más fácil online, como quiera aprendí, uh, los muchachos se reían de mí, porque yo tenía miedo a tocar cualquier botón de la computadora, porque se me hacía que la iba a descomponer, ¿verdad? Uh, pero se llegó el día que aprendí, Enseñé yo a mi esposo y entre los dos hacíamos las órdenes. Él me ayudó bastante también, ¿verdad? Porque al principio yo no tenía horas. Yo trabajaba, como quien dice, no para asustar a nadie, pero trabajaba 24-7, ¿verdad? Eh, si recibía una llamada ya noche la contestaba porque yo quería seguir adelante. Entonces todo eso, ¿verdad? Para mí era, era muy bonito, ¿verdad? Pero ya cuando entró ahora eh, lo nuevo, ya en eso sí les digo hasta aquí. <risa> ¿Verdad? Eh, eso se lo dejo a, eh, Gracias que tengo a mi hija, por eso es mi mano derecha, ¿verdad? Porque a eso sí ya, ya paré un poco. Pero estoy en eso de que estoy aprendiendo poco a poquito. Okay. ¿verdad? No sé cuándo vaya a terminar la clase que me está enseñando, pero ahí voy. Y, y, Por eso batallamos al principio en conectarnos. Y usted, Jessica, eh, tomando en cuenta la base tradicional que trae su mami, ¿verdad? Este, porque yo también aprendí solo así y lo sigo haciendo así. Eh, ¿Cómo usted lo adapta a, a, a la época actual? Pues yo también aprendí lo tradicional uh, viéndola a ella. So, yo pienso que yo tengo el mejor de los dos mundos porque puedo seguir con lo tradicional, pero estoy tratando de aprender más lo, lo de ahorita. Pero sí batallo un poquito porque también cuando yo iba a la escuela mmm, todavía no existía todo esto. Pero gracias a usted y gracias a otras compañeras y compañeros de Ava, que nos ayudamos uno al otro. Y claro, las clases y entrenamiento que Iván nos ofrece, estoy aprendiendo poco a poco. Y hasta tu niña. Y hasta Olivia, mis sobrinos, mi hija Olivia, como ellos sí lo saben, les pido a ellos, eh, no nos tienen mucha paciencia. Esto ya me enseñó a mí que ella, cómo se sentía ella cuando yo no le tenía paciencia a ella, porque ahora ellos no me tienen paciencia. Okay. <risa> bueno, ¿algún consejo que ustedes le quieran dar? Eh, yo pienso que es algo bueno porque. Podemos adaptar las dos claro cosas. Claro que sí. ¿Algún, ¿Algún consejo que ustedes le quieran dar a esas personas que hacen Avon, al igual que ustedes también, de que lo hayan todo difícil, de que lo hayan todo que eh, pues inalcanzable? ¿Ustedes son la prueba de que sí se puede, de que sí es alcanzable? ¿Qué consejo ustedes le pudieran brindar a una representante nueva? Pues yo diría que no se venzan, uh, como me dijo mi mami a mí, uh, cuando yo le platicaba mis, uh, mis sueños, uh, que nunca, nunca dejara de soñar, ¿verdad? Que viviera mi sueño. Y lo, lo más importante para mí, cuando me dijo, sigue adelante y no mires hacia atrás. Tú haz lo que crees tú que puedes hacer y verás cómo vas a salir adelante. So, mi consejo para una persona nueva es que no se venzan, uh, no, no, se, no se detengan, ¿verdad? que sigan adelante, eh, que pregunten eh, y estamos todos aquí para ayudar. ¡Wow! ¡Excelente! Créanme de que a mí me encantaría y espero que no, que no lo deje de lado, Jessica, esta es una petición que yo creo que a, a todas las que estamos conectadas eh, les gustaría que tal vez un día usted con su mami vuelvan a hacer este video verdad de una que, que aparezcan las dos se graben las dos y lo compartan eh, en su galería con todas las personas porque no solo es mujer empresa es madre esposa es empresaria verdad este usted también Jessica tiene un gran testimonio que contar y estas son las historias que yo creo que, que hacen sentido compartir señora Aurora con todas nuestras mujeres hispanas, uh -huh. para que se porque se tienen que identificar de alguna manera en la vida propia, ¿verdad? Así que para mí yo creo de que es, ustedes son, eh, las dos, la, la combinación perfecta de un testimonio que pudieran ustedes, pues, hacerlo un poco más grande. <risa> ¿Qué les parece la idea? Un día ya primero Dios lo van a hacer, ¿verdad? Primero Dios, sí. ok, primero Dios. Gracias, Ana. Uh, a mí me gustaría, el consejo que yo les puedo dar es que uh, algunos días son mejores que otros, pero siempre ten fe en ti, en ti misma. Ten fe en los demás y nunca te rindas. Tómate un día a la vez, mañana es otro día, es un nuevo día. Y recuerda que Roma no fue construida en un día y asiste a todas las reuniones, se activa en aprender algo nuevo siempre. Tengo una, una actitud positiva y lea todos sus noticieros de, que Avon nos da, como su Beauty Buzz Newsletter. Uh, vea todos los Facebook Lives que nos hace Avon, no importa si en inglés o en español. Lea su que hay de nuevo, porque iván todo eso toma mucho tiempo para poder darnos toda esa información. Um, ver claro verdad los Facebook Lives y y busquen a otras compañeras así como nos podemos buscar una a otra yo y Ana y mamá uh, hemos uh, pedido el apoyo de otras ustedes también lo pueden hacer um, y tomen sus entrenamientos en Enable You verdaderamente verdad si ayudan um, si no saben cómo pidan ayuda verdad todas estamos aquí para poder ayudar no importa en qué grupo estén eso eso eso es de lo menos, ¿ok? Um, y tomen ventaja de todas las herramientas, ¿verdad? Porque sí son necesarias, ¿verdad? Para poder verdaderamente crecer nuestros Así negocios. Así wow. Realmente muy, muy agradecida con todo el testimonio, la historia que ustedes han este, compartido. Señora Aurora, yo sigo siendo su fan número uno. Usted ya lo sabe cada vez que la veo, ¿verdad? Este... Ay, yo bien, les, agradezco, les, les agradezco muchísimo Jessica el que nos hagan compartido su historia, su, este, sus estrategias, sus pensamientos y pues espero que no sea la última vez que, que nos conectamos así porque en un futuro tenemos que seguir practicando, ¿verdad? Y este, pues yo pues no me queda más que agradecerles a las dos y si quieren aprovechar de despedirse... No, gracias a ti, Ana, gracias, a... por el Invite, ¿verdad? Eh, muy complacidas Y un saludo grande Y muy cariñoso a todas A todas las que están aquí con Nosotros. Okay. Las queremos Mucho, mucho a todas y les deseamos Lo mejor a cada una Ok, chicas Muchísimas gracias nuevamente Gracias, señora Aurora, gracias Jessica Y pues nos estamos viendo el otro Viernes con otra súper invitada Y pues nada, ha sido un honor Tenerlas aquí con nosotros a las dos Gracias Ana, gracias, gracias Ana. y buenas Bye. tardes. Bye.